Tan pronto Danilo Medina alcanzó la presidencia de la República el 16 de agosto del 2012, Juan Alexis Medina Sánchez vio al alcance la oportunidad de su vida y la aprovechó para lucrarse irregularmente a cuesta de los fondos del Estado Dominicano de acuerdo al Ministerio Público. Dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, que Juan Alexis Medina utilizó su condición de hermano del primer mandatario para crear una red de empresas con el único objetivo de participar de las licitaciones estatales. En su estrategia tuvo mucha suerte, supuestamente utilizó testaferros y prestanombres para que fungieran como los titulares o socios de las más de 21 empresas que utilizaron para participar en las licitaciones en las que, casi siempre, salían ganadoras, establecen las autoridades. Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica a través de Ede este y la UERS, la seguridad vial, el orden socioeconómico, las elecciones nacionales del año 2016 y 2020 a través del financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas del Estado. Precisa la acusación presentada por el Ministerio Público. El Estado Dominicano se constituyó en querellante y actor civil para obtener una indemnización por 23.903.465.542 pesos por los daños y perjuicios en el caso antipulpo. Juan Alexis Medina y sus empresas tenían un tentáculo en cada una de las instituciones mencionadas y en otras más establece la acusación. Su nivel de influencia en las organizaciones estatales fue tal que llegó a tener más poder que los titulares, como en el caso de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado o Por estas razones, los investigadores de la PEPCA decidieron apodar a Alexis Medina como El Pulpo y por vía de consecuencia, la operación Antipulpo se ejecutó para cortar o sacar de las instituciones los tentáculos de Alexis y a los miembros de la red. Alexis Medina utilizaba las instalaciones de la Fuerza Aérea como depósito de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio Público. El Ministerio Público, en su expediente acusatorio contra Alexis Medina, principal implicado en la red de corrupción desmantelada, a través de... De la operación Antipulpo dice que éste utilizaba ciertamente las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana como depósito. Juan Alexis Medina Sánchez utilizó a la Fuerza Aérea para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión Wonder Island Park. Operando en la actualidad en Punta Cana establece la acusación ...del órgano persecutor. Según el Ministerio Público... ...esto constituye una penosa demostración... ...de hasta dónde llegaba el poder del acusado... ...y hasta dónde llegó el tráfico de influencia... ...y el irrespeto hacia la referida institución castrense. De acuerdo con el PECA... ...la empresa Wonder Island Park... ...estaba conformada por los asociados... ...Antonio Florentino Méndez... ...y Rigoberto Alcántara Batista supuestamente prestanombres de Medina Sánchez. La organización en su constitución establece que su objetivo consiste en actividades de parque de diversión, recreación y en general toda actividad de esparcimiento. Los estatutos sociales que dan origen a la sociedad comercial Wonder Island Park fueron suscritos en fecha 27 de mayo del 2019. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en República Dominicana dice que su objeto social consiste en actividades de parque, de diversión, recreación y, en general, a toda actividad de esparcimiento. De igual modo, podía llevar a cabo la gestión de empresas comerciales, promociones, publicidad, talleres especiales, de capacitación, compra y venta de bienes raíces y dedicarse a todo negocio de lícito comercio o industria. En el caso Antipulpo, los imputados, de acuerdo al informe, son... Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Muñoz, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz. Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Huacal Bernabet Méndez Pineda, Rafael Leónidas de Oleo, Libitni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Marín, Montesteoca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel, alias Johnny, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Lewin Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pacristi, Emanuel Ramírez Pacheco, José Miguel Genao Torres y María Isabel de los Milagros Torres Castellanos. El expresidente Danilo Medina fue citado 90 veces en la acusación que el Ministerio Público presentó para sostener sus argumentos en el llamado caso Antipulpo. A esa cifra de escándalo, cuyas menciones son incluso de hecho, se suman miles de millones de pesos en despilfarros, así como 27 imputados y 21 empresas involucradas directamente en el entramado. Las aproximadamente 3.500 páginas que forman el voluminoso expediente dejan claro que Alexis Medina, hermano de Danilo, era un pulpo con más de ocho tentáculos y que sus ventosas esperaban capturar presas hasta por Guatemala. Este tema lo ampliaremos en un próximo reportaje. Cada día.